Muchas gracias, presidente. La verdad es que es emocionante escucharles a todos y sí, es verdad, por encima de las diferencias siempre están las personas y muchas veces aquí venimos cargados de proyectos, de ganas de hacer política, de incluso de marcar nuestras diferencias con el otro, ¿no? con, el, con otros partidos políticos, especialmente con el partido de político siempre que está en el gobierno. Pero luego nos damos cuenta que, que cuando hay voluntad pues también tenemos muchas cosas en común. Muchas veces pensamos que no, pero nos encontramos con que sí, tenemos muchísimas cosas en común. Y hay que agradecer a, a todos los senadores, los ponentes que han participado en esta, en esta ponencia de estudio, a la mesa, a la presidencia, al letrado, todos los componentes de esta ponencia de estudio. Creo que han tenido una actitud siempre muy positiva. Eh, siempre ha, han intentado buscar el consenso antes que la diferencia y esto es algo que es una lección para mí, es una lección de vida, es una lección en política que eh, me llevo eh, en esta legislatura y que además voy a tener la suerte de poder continuar en la legislatura que viene porque soy senadora autonómica y de empezar la legislatura pues con esa actitud positiva, ¿no? con esa actitud positiva que he aprendido en esta ponencia de estudio. Quiero dar las gracias también al senador Nacarino, porque es verdad que eh, para conseguir ese consenso nos tuvo que sentar a todos, ¿no? nos tuvimos que sentar todos eh, durante muchas horas para, para poder tener un texto que fuera satisfactorio para todos y todas, que no era fácil, ¿no? Y eso requiere, pues, bueno... <risa> Ir frase por frase, ir coma por coma, por punto, hasta que más o menos todo el mundo eh, está satisfecho con ese texto. Yo creo que tenemos que ser más ambiciosos, es verdad. A ver, el texto es de mínimos, es muy bueno, pero también cuando uno lo lee, cuando lee las conclusiones, se da cuenta de que estamos muy al inicio todavía de lo que son o deberían de ser los objetivos de desarrollo sostenible. En el documento de conclusiones hablamos de cosas muy básicas, tan básicas como es la planificación, el seguimiento, la evaluación, los indicadores, el papel que tienen que tener las Cortes Generales, las comunidades autónomas, los municipios, las empresas… Y nos hemos permitido, en, esas, en ese informe, en esas conclusiones también, hablar y entrar mínimamente en los contenidos de las políticas que deberían llevarse a cabo para poder alcanzar des, estos objetivos de, de desarrollo sostenible. Hacemos mención a la educación, al medio ambiente, al asilo y refugio, a la igualdad de género, a la alimentación saludable y a la necesidad, sobre todo, de poder recuperar las políticas de cooperación internacional para el desarrollo, porque eso nos da una dimensión internacional y de interdependencia global que tenemos que tener muy presente siempre. Sin embargo, nosotros queremos ir más allá, no nos queremos quedar con esas conclusiones solo y creemos que en la próxima legislatura es muy importante que se vuelva a constituir la Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque eso nos va a permitir a todos los grupos presentar eh, propuestas propias para poder alcanzar esos objetivos, porque lo que nos hace falta, aparte de la coordinación y de la organización y de la estrategia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es poder aterrizar en políticas y acciones políticas concretas. Eh, yo creo que nos tenemos que felicitar por haber conseguido un primer paso de consenso, pero no podemos tampoco ser excesivamente triunfalistas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque eh, bueno, eh, es verdad que eh, España estuvo presente en el examen voluntario ante las Naciones Unidas y eso denota una voluntad eh, importante por parte de del Gobierno, por parte de los partidos políticos también eh, el hecho de que España se presente de forma voluntaria ante las Naciones Unidas para ser evaluado en esa consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero hay que tener en cuenta que antes de este examen eh, se salió publicado el índice anual eh, en el que España suspendía en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en algunos más que otros, ciertamente, pero suspendíamos. Y eh, quedábamos en el puesto 25 de 150, 156 países. En algunos suspendemos en más que otros, pero suspendemos en la gran mayoría todavía. Eso significa que tenemos un reto enorme, que tenemos que todavía eh, hacer mucho más para conseguir hacer reales esos objetivos de desarrollo sostenible. Y además es que nos queda poquito tiempo, porque es la Agenda 2030, 2030. Eso está aquí. Vaya terminando, señoría. Voy terminando. A la vuelta de la esquina. Y tenemos cuatro grandes eh, amenazas y retos en, el, en los, que tenemos, a los que tenemos que hacer frente, con políticas concretas, repito, y tenemos la próxima legislatura para hacerlo. La desigualdad social en nuestro país sigue siendo un gran reto. El cambio climático las violencias en todas sus formas y la falta de democracia en todas sus formas y esa interdependencia global de la que hablamos. termine señoría termino eh... Agradecer de nuevo a todos los ponentes, los miembros de, de, esta, de esta ponencia, todo su trabajo. Creo que nos podemos emplazar en la próxima legislatura, hacer lo más concreto, aterrizarlo en políticas concretas y mucha suerte a todos los partidos políticos y a todos los senadores y senadoras que se presentan en la próxima legislatura. Ojalá nos podamos ver de nuevo y seguir trabajando todos juntos y juntas como hemos hecho hasta ahora. Gracias. Gracias, senadora Vila.